Para que vayan en representación de la policía y brinden seguridad al evento. Va entrando gente por otro lado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ey? ¿No? alto alto alto quietos, alto. Quietos, quietos, alto, alto, quietos. alto alto alto sí, bien, alto alto alto alto se, devuelven, ah, se ¿sí? devuelven se devuelven se devuelven se devuelven. ¡Tiros! tiro tiro tiro tiro en las puertas, en las puertas, en las puertas. Cuidado, cuidado, quedo cuidado. quedo cuidando al VIP? Sí, sí, sí, sí, sí. Hay un evento de la UFC. No el sé el si lo han visto que lo están anunciando. Sí, sí, ¿cómo sí no? señor, si sí escuchamos acerca sí. del evento. Bueno, resulta que Ay, en este momento niños, no tengo policías para ir a atender eso. Entonces les quiero pedir el favor a ustedes y oh, eh, obviamente les voy a pagar para que vayan en representación de la policía y brinden seguridad al evento. Ah, listo. Eh, Ay, ¿Qué sí, tiempo señora. lleva el evento? Eh, disculpe. ¿Cuánto tiempo se lleva el evento? En, es a las 10 de la noche. No sé si, si puedan asistir. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, ¿Listo? claro, y ya con más y con más integrantes de la ¿Y ¿Cuánto me van a cobrar? Eh, ya le confirmo, ya le confirmo por radio. Primo, me o recibe. Radio. Primo, primo, primo, primo, me recibe Valencia. Primo, cof, cof, primo. Primo, me recibe Valencia, Valencia. No, t, t, eh, ya, ya, ya. Y me confirma con, oficial, ¿vamos a tener algún de alcohol, impulbro, apoyo ¿ileen? de. los oficiales? Por persona. No, ninguno. Es que no tengo oficiales para ir a hacer eso. Los... Ah, perfecto. Listo. Necesito que ustedes vayan a ir en seguridad porque yo no voy a poder estar a la UFC. Ah, listo, listo. Uy, ¿con quién? Solos, vamos solos. La policía solos, pero entonces va a entrar usted. Sí, A ver, llevamos si le cuatro mando. entonces. Sí, que llevamos cuatro. General, eh, sería... Vale. Me dio la espalda apenas llegué. Chimba. A ver, esperamos acá. Cíncela, dígale, dígale, dígale, dígale. Cata, cata, cata. ¿Estás ahí, Cata? Sí. Ah, sí, llegó eh, un pobrino. Dí, dígale, dígale que si te puede... Buenas. Que sí, que sí. Nos la buena de otorgar por ahí unos trays para el día de hoy. No que, bueno, es que esto? ¿No que le llega a Arias? Sí, ya estamos pero, finalizando diga, aquí algo. Y... La señora de, de la secretaria. Eh, no, no, pues, la buena, ¿Ustedes tienen bodega? Sí, tenemos una pequeña oficina. Por eso, pero tienen bodeguita para guardar las cositas. Sí, sí. Ok, perfecto. y no usted es Argento ¿Y si? no no no no no no no no Así es no no no no no no no que viene más luego, no no de viaje eh, don J sigue con la maluquera de ayer, después de pues esos tragos, pues como que está un poquito, sí. un poquito maluco. Ah, es que estaba como borrachito ayer, ¿cierto? No se compuso. No, tiene un... Le mando un fats al diablo, pero es que tiene una diarrea apocalíptica de ¿eh, señor. Muy madre. Usted está como ocupado en términos de, de seguridad del baño. Se ocupa así, está ocupado, ya, sí, está ya resguardando que el baño no se no se la vayan a meter es que no lo tapa. Tapa porque es, no lo tapa porque baja solo el líquido, eso me dijo doctor Champatín, me escucha <ríe> doctor, mire, eh, yo no tengo oficiales disponibles para ahorita más tarde eh, asistir al evento, sin embargo estoy contratando a la UNP para que le brinde servicio de seguridad y organización, listo ¿qué hubo? inscritos no sé cómo se llaman. Sound resumed. Que tiene que fumar. la viene... ¿eh? Uy, mírala, mírala, mírala. Uy, de frente los tomos, Uy. <risa> uy, <risa> uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy, Dele, cobro 20, ok. Valencia? Sí, eh, haga, la, haga la factura. Yo sí, dale si no. 20. Ah, y... sí. Yo sí puedo no, hacer no, unos no, unos pues seis. estarán ellos tres ahí, no sé. Ellos ya verán qué hacer con sus propias vidas. Ver, yo cómo hago la factura. F6, F6. F6. F6. F6. Bueno, pero ver, son son no, son sí, pues que vayan. Directo. Por eso mismo. Es más, ahora con el mayor agravante le voy a mandar a la UNP para que ellos se encarguen de la seguridad. ¿Listo? ¿Listo, pues, príncipe? Chao. Bueno, ¿cuánto es? Eh, mi hermano, le con el jefe, con Don Jota, y me dice que veinte mil. Listo, ¿cuál es? Eh, Venga, le extiendo un cheque. Ah, listo, pues O le hago la facturita. Ah, bueno, también. Los de la ONP me esperan un momento después de que ya termine con el general Listo. Listo, cómo no. Listo, anote rápidamente el número del doctor Chapatín, que va a ser el jefe de ustedes en este instante. Listo, ¿cómo es? 63705. 63705, doctor Chapatín. Listo, mi hermano, ya, anotado. Listo, anotado usted lo también, ¿eh, Enzo. Sí, es anotado, en anotado, anotado, anotado. Listo, excelente ah, bueno. Listo, chao muchachos, Dios los bendiga Listo, Listo gracias. Gracias. Por eh, Qué, ¿Qué pena Dime. general, una Mánteme. pregunta ¿Será que usted nos puede dotar de tasers para esta ocasión? En dado mm. caso de que los tengamos que utilizar No sé ¿Ustedes no tenían tasers ya? Eh, no. no, negativo No está hablando, ¿cierto, Cañas? Eh, no. ¿Cómo? Solo dio uno. No, dígale que, dos cuatro, cuatro, dos, que, que somos cuatro. Listo, listo. Listo, puedes generar No, que solo dos. Solo dos no, tres. pues, dígale que somos cuatro, que pues, para tener Vaya todo el entero. Ahí, el peligro. Por... Dígale que son cuatro o si no, son cinco mil más. No, oh, ya le que somos cuatro, que es para no, no tener o armas sea, en la, la, la mano. Eran 30 mil, pero a ah, pesar si de, prestar, de, de que teicer, se lo dejamos en 20, pero, pero, pero, 20 ¿cuénteme, mil. Cuénteme, don Paulino. ¿Ustedes en qué vinieron? Nosotros, en una camioneta que nos prestaron. Veis, sus camionetas. Señor... Ah, no, es que estábamos fuera de servicio, entonces apenas nos llamaron, pues... Nos toca... esperar. Venga. Eh, Cañas porque no va por la... por una camioneta. Acá le voy. Dale, eh, ¿Quién yo llegó? Bonito. ¿Quién llegó acá? Yo. Yo necesito uniforme. Ah. ¿Quién es? Necesito... Uy, pero primo, ¿qué le pasa en la cabeza? Ah, no, es que me dejé crecer el pelo. ¿Y se lo tinturo de negro, no? No, ya es que es que es que ya, ya mucho tiempo es bonito. No. Eh, bueno. Teniente, necesito Señorita. un uniforme. ¿Me puede dar un uniforme? Se me puso sí, un escuelta. Uy, ¿cómo? Ah. Ey, vamos a eh, buscar los eh, vehículos. Vamos uh, a buscar uh, pues, un uniforme entonces. Entonces, entonces yo me yo, quedo con Don que... Paulino. O oh, espere, Valencia, porque Don Paulino nos necesita, entonces yo busco las camionetas. Ah, pero es que... Don Paulino, ¿cómo me encuentra? Hola Jotica, ¿cómo vamos? Muy bien. Hágale, hágale, hágale ¿Dónde es que es? 10.80 91.74 ¿Cuántas camionetas? ¿Una, Valencia? Y... No, dos, 74. dos tres sí, ¿Por que pues si somos cuatro? <risa> pues... Pero ¿a quién vamos a cuidar o qué? ¿O es para qué? No, no pues, cuidar el evento para... Ah, sí, cuidar el evento, o sea, Ah, No bueno. vamos a cuidar a nadie, pero pues plata es plata, ¿no? Sí <risa> Ay, tiramos caja un ratico ahí Sí, vemos de una vez la pelea. La pelea, sí. Y gratis. Y gratis, <risa> sí. Porque no tenemos que pagar por el evento. Hasta ah, por... yo que. Porque para lo... el evento había que pagar, ¿no era? Sí. Hasta que estás haciendo ahí <risa> con, el, con el, palito, el dedito parado. ¿Cómo? Buenas. <risa> A ver. Ahí me escucha. Moreno. Oye, oye, ¿me escucha? A ver... 9006 Ah, pues sí, aquí donde estamos, ¿no? En el estadio ¿Qué conduces la camioneta? ¿Qué pasó? Ush... ¿quién, ¿Quién lleva esa camioneta? ¿Cuál? ¿La azul? ¿Cuál, la azul? No, la de enfrente Ah, Camilo a Arias, te llevaste todos los SMS Oye ¿Qué? Te llevaste una camioneta por delante ¿Dónde? Yo no veo nada Yo no veo tampoco nada, que, que, que está parqueado, yo vi que salió por delante Y además también lo vio No, gafas Ole, no. ole, me escucha, ¿Me escucha? Mamá, Mateo, mamá, Mateo, mamá, me escucha. Mateo, me escucha ¿Sí? Sí Ah, bueno, bueno, bueno. Listo, ya hablé con te el doctor Chapatín Eh, ¿lo, ¿lo llamo o lo llamo. Llámalo porque no tengo el teléfono Hola, hola, hola, volví Sí, muy buenos tiempos de antes. Bueno, y aquí uno dónde se mete, ¿qué? Okay. Aló, muy buenas tardes, acá con seguridad privada de UNP, con sí, doctor Chapatín. Sí, señor, me puede hacer un favor, puede llegar aquí al evento. Sí, señor, ya nos encontramos acá afuera del estadio, en el parqueadero. ¿Cuál es el ingreso? ¿Por dónde ah. es el ingreso? Eh, es hacia este lado Válguele que reacción, ya esté aquí con él El parqueadero hacia el lado derecho Ah, creo que ya se encontró está? usted con uno está? de mis compañeros ay, ay, ay, ay, Sí ya voy. señor, aquí está parado aquí enfrente mío Ah, listo, listo pues, bueno Listo, sí señor, muchas gracias Hágale, aquí, aquí los espero ¿Qué le dijo Cañas? ¿Qué más ¿Cómo amigo? Está? ¿Cómo le va? Todo muy bien, sí señor ¿Y ya eh, está llegando la una gente? Una preguntita, ¿ustedes pueden cachar? Eh, deme un segundo, si no estoy mal, no. En todo caso, ya le confirmo, ¿vale? Listo, eh, no jefe, sí que, ¿que si se puede hacer cacheo? Eh, no, nosotros no podemos. Eh, no, me notifica mando que no ¿Qué se soy, puede. ¿Que se va a hacer con un policía? Dímelo. Sí, y ya no, se no toca con un cacho. policía, sí. Ah, mal. Listo, Melo Caramelo. Listo, explicando. Listo. Listo muchachos, vengan pasando de este lado, por donde están las cajas. Bueno, aquí se va a hacer el, el, el lugar hey, de negro, la venta. No no va a ser el lugar Sound de la Ok. Aquí procedemos. Aquí se va a hacer el lugar de la, de la venta de boletas. ¿Qué necesito ¿Sí? aquí? Vea, que estén pendientes, que no se me vayan a colar, que no se van a trepar por encima de las cajas, ni nada de eso. Entendido. Vale, vale. Al que no. Al que, no, al que no respete la norma se le dispara. ¿Listo? Enseguida, no listo. No, no le disparan. <risa> ustedes, ustedes, ustedes pueden disparar lo de electricidad, ¿cierto? Sí, sí, aquí tenemos. Listo, le disparan un Teizar. Listo. Ustedes están en General uno ¿cierto? Son ustedes. Eh. No. Ah, ok, bueno. Vuelvo ah, y les venga, explico. Por aquí. Ah, no, que me llegue el no, otro muchacho y, y, y le, le digo a todos de una vez Eso Buenas, ¿me escuchan todos? Sí, sí señor, sí se lo escuchan Listo, les explico eh, Allá afuera necesito a, a dos que me hagan el favor y revisen que no se me vayan a subir por las cajitas Y, y no se salten lo que es la, en la requisa Listo, la requisa se va a hacer ahí enfrentico eh, aquí adentro, aquí donde estamos parados, necesito uno que haga lo mismo con estas cajitas. Que vigile, que nadie se me vaya a trepar y se, se cole sin pagar. Listo, sí señor. Y necesitaría dos más. O sea, aquí ya van tres, ¿son cuántos? Tres y tres seis. Listo, necesitaría dos. En la parte de adentro, ya cuando estemos todos adentro, vigilando que no se pasen los VIP. Van a ver... Eh, dos grupos de VIP de seis personas. Sorry, sorry. O sea, solo tienen acceso a los VIP 12 personas. Ok, ¿y cuál es el sitio de los VIP exactamente? Venga, les muestro muchachos. Sí. Eh, ay, espere porque se... Ay, venga, venga, que llegó la, la, la presentadora. ¿La bizcocho, wow. bien o no? ¿Cómo? Ahí. Y acá también no no es la más bonita. ¿En qué, ¿en qué radio estamos? siete cinco ocho no yo me puse siete cinco ocho uy ay cuatro nueve por siete cinco ocho cambio 5 dos y el, el, el ay, mensura no, no, no. casi explota uy tiene <tose> chicle chuelo, chuelo. Uy, so... Muchachos, ojo, por aquí. A ver, Bien. permiso. Permiso, Buenas, me permiso. permiso Sound ayer. muted. ¿qué pasó? Que no se me escucha. la verdad, no sé ni por qué me lo puse nomás que Mateo, poner algo escucha. bonito no sé que sí. soy muy mal pensante con Mateo eso patín si está hablando no se le escucha Bueno, bueno, Ruiz llegate, llegate ah, a llega, sí, llega, que sí, error, se me lo lo chao. Listo. Te mira, te mira, te mira. que saltó y comenzó a saltar. Antes la estamos tratando de empujar? No, hombre, necesito un policía entonces. Bueno, eh, hágame un favor, que se quede uno aquí vigilando que nadie vaya a entrar mientras les muestro los VIP, ¿sí? Listo. Ah, listo, yo me quedo. Bueno, vamos. Pega un puño, dale un puño, de un puño, de un puño. No. <risa> aguante un momento, muchachos. Espero que estoy teniendo una una comunicación una telefónica. Como gasolina y todo Eh, Ruiz, Ruiz, Ruiz, me copia Le copio eh, entonces si ¿sí quiere que Diga lo que me mandó a decir a ese muchacho ¿o qué? Que es que la están pidiendo Que usted sea Primo, primo, primo, viene? primo. la radio, porfa Primo, eh, doctor Chapatín se encuentra con usted Negativo R. Entonces, Ruiz, a Hola, nena, felicitaciones. Eh, todo supuesto, su puesto, por eh, muchachos, todos pendientes, todos pendientes. Todo su lugar. ¿Van a pasar todos de este lado? Sí, se cerró la, la otra entrada. Pregunto, si alguien me, me dice un piropo o algo, ¿puedo electrocutarlo? Disculpe, médico. Dígame, caballero. ¿Me puede colocar una bendita? Es que no sé qué me pasó. Una bendita, sí, señor. Ay, nada no, que me gusta. A teniente. mí te no me da cobre, es porque yo he luchado. Adelante, res. hermano, vaya, vaya, Acaba de pasar un civil ah, diciéndome eh, Ay, que quisiera hacer no, hambre no, para no, no. darme tres veces al día. ¿Me permiso charlar, para no, electrocutar al siguiente no. que llegue con esos chistecitos. Afirmativo, res. Tiene permiso hacer eso. Recibido. <ríe> Caballero, cuesta 300 la curita. Hágale bien pues Páseme, Páseme el, el ticket. Factura. Eso. ¿Acepta tarjeta débito? <risa> el se fue por la eh, era. Sí, señor, creo que sí. Es ¿Listo? que le llega personal ahí al banco, creo. Ah, listo, de una, hágale. Uy, vea un niño, un niño, ¿cómo deja pasar a ese niño? Dice hermano. se la pasé, ya se la pasé. Listo, muchas gracias. Listo, amigo, muy amable. Listo. Hay muchachos que van a venir a en la entrada. Bien, bien. Ojo. Va a entrar en dos parte? gente por otro lado. Ey, ey, ey, ey. Bien, alto, bien, alto, alto, alto, alto. Quietos, quietos, Alto, alto, quietos. alto, alto. alto, alto, bien, alto. De otro lado. Se devuelven, se devuelven. devuélvanse, eh. Uno entró, uno entró. Uh -huh. Se devuelven, se devuelven. Manito, tranquilo, tranquilo. Vamos por saliendo Dios por susto. donde entraron. Devuélvanse, devuélvanse. Tranquilo, pero por qué tan grosero No es que no puedo pasar. Salte, salte. Ey, el niño, el niño, el niño. Todos se devuelven, vale. Van saliendo, van saliendo. No, niño, niño. Niño, niño, niño, niño, niño no, niño. Eso. Llévese al niño, llévese al niño. Uy, casi se nos cuela. Informo, tuvimos una intrusión de cinco personas, pero ya salieron. Uy. Mateito, pendiente por la entrada, por la segunda entrada. Eh bro, yo estoy aquí con el que cobra, estoy. Yo sé, yo se acaba cogiendo la la, la la entrada de las cajas, listo. ¿Dio? ¿Quién se quedó con los VIP? ¿Cambio? Ah no, pues ellos en su seguridad ya que coman mierda también. Casi le pego un pepazo al niño Que me demandan después Muchachos hay un bebé calvo Que está intentando entrar ¿Alguien tiene un milter tos? Yo Y quedo con un bebé que llegue con la acudiente, ¿no? Cuido, cuidado, cuidado, ¿Se, se entran, eh, taja de alcalde. Todos estos están con mi moto? No, no, No, no, sí, no Poco de gente. ¿Qué no. No, no. No, ¿Soy yo? ¿Alguien se está intentando meter como por el fondo? Eh, sí, es el niño, es el niño. Digo, sí. Teniente, lo solicitan. ¿Dónde? Aquí, algo sobre cubrebocas. Ah, puta, puto, sí. Teníamos que todos tener cubrebocas. Listo, tapabocas colocado. Eh... Santo Domingo, vaya a curar Ruiz para que se vaya y busque su tapabocas. ¿Cuál sale? Pregunto, ¿cuál era? Corbatas, el 5. O máscaras, el 4. El 107. Tengo un problema. Siempre tienes un problema, cuéntame. La nube me dice que solamente puedo tener tres personajes registrados. Entonces, haz el del char y pones espacio, tres. Listo. Char del, uno de los dos es. Es char del, char del. Pero no me elimina eh, todo lo que llevo ahorita. Eh, negativo, negativo. No, no, no, no, no, no, dale, no hace nada. No le quita nada, nada, nada. Eh, me copian, me reciben Adelante Pendiente con el moreno, pendiente con el moreno el canguro Recibido ¿Tiene que ser blanco? Eh, no, que yo como de traje negro El que de entrar ahí por el corredor. No, no, el tampoco tiene que ser blanco Ah, no, cualquiera ¿Es ¿Qué muchachos, pendientes con sus códigos, café, amarillo, naranja y azul. Guachale. No eh, muchachos, ya cuando se hicieron como las entradas, hay tres entradas al, al, como al, al domo, listo. Entonces, cada uno de nosotros, pues, como que tratamos de cuidar las entradas para que nadie más se entre listo, para no perdernos la peleita. Entendió. Ay, Dios mío, empalague. Pues vaya, póngaselo. Está en la radio secundaria. se le escucha Eso ¿Caballero? ¿Caballero? Este más no, no contesta <risa> bueno, Hola, buenas Dégale que parte del diablo ahí sí se le escucha <risa> Hermano, me que entra acá, que acá la le pagaba a alguien, no sé sí. No, no, eh, no, fuera, no, no, fuera, venga, fuera, venga, fuera, venga, fuera. venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga Al de camiseta blanca que está afuera, ¿vale? Blanco. Puede ¿Qué? salir un momento, por favor. Al de camiseta blanca que vaya, vea. A él ¿Qué se le quiere? pagó. Ya le pagué, mijo. Ya le pagó. Ah, pregúntele. No, venga conmigo. Eh, Mateo, que confirme si este sujeto pagó. ¿Por dónde es la entrada? Se apagó. Por el túnel. El ¿A dónde? Entra, ¿a dónde? Por el túnel, okay. por el túnel, gracias. Uy, jota, vea esa mona que llegó ahí, vea cómo le gusta. ¿Qué pasó con ese man? le pegó a Cata. Uf. Levanta las manos. Levanta las manos. Perdón, Légale fue fallo otra. de músculo, se lo juro. Nah. Señorita. ¿se sí. Escucha. Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme, que fue fallo de músculo. Bueno, ojalá no le voy no, a pasar. No, se lo juro, se lo juro. Discúlpenme, nunca le pegaría a una mujer, pero fue fallo músculo, estaba allá lejito, <risa> ya elegido. Qué monazo ves. le pegó. Sí, sí, pero fue sin querer, fue sin querer. Guarden esas bueno, pistolas, sí, Dios siga, mío, siga. qué miedo. Eso sí. Pero bueno, esa saben, quiero saber cuánto? Ya, entonces nos vimos en binomios cada dos en un túnel, en una un parte ya de les... Cata, eh, venga, para que, para que rajemos de su nuevo novio para acá. No, no, no, no, no. Ah, se volvió. Ya podemos entrar, ya podemos ¿Dónde entrar. ¿Dónde está, Teniente Rubio? No Afirma, ah, aquí en el túnel, del de primer túnel. una bueno, entrada O sea, ¿dónde vivimos solis? Vamos a ir para la entrada entonces? Hay tres entradas, esa es una y la otra estaba por, ya le digo a él. Ah, no, sí, sí, solo son estos dos entradas, a ver, no te una. busco otra. Va entrando gente. Necesito un binomio en el túnel de la izquierda, a cambio. Va para allá un hombre y una mujer. Eso, aquí, aquí, que de aquí vemos la pelea. Ya fue peleamos nosotros dos. Obvio. Oh, <risa> Oiga, señores. General 2 para la pelea, pues. Ah, oh ya estoy, sí. Ya estoy. sí, sí ya, estoy, ya estoy. Notifica, notifica ya, vale Valencia, si quieren escuchar la es pelea cierto, en amigo, general, dos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Código amarillo Listo, por en mente, Listo, ya vengo. Ángale. Uy, esto se va a poner bueno. Viene alguien pregunta? corriendo. Sí, dígame. Por aquí no hay un banco o algo así para guardar el... ...money. Eh, sí, pues donde venía... Eh, ...saliendo del túnel a mano eh, izquierda. Ruiz, Ruiz, eh, requiso está la señorita. Por favor. ¿Puedo ir. Pues, Sí, hágale, hágale bien. ¿Puedes por eres, favor actuar para este requisar ¿vale? a la señorita? Sí. Listo, listo. hermano, muchas gracias. Vale, pues. Tan tan tan Ay no, esa gente está hablando mucho ahí Mucho, muchos. mucho Eh, Camilo, usted usted no puede desbloquear su camioneta. Se la no la desbloquearon. Sí sí. sí. Ya ya Entonces ya que no que... ¿Sí? Cata, pendiente pues. 60 Se Un poquito. Eh, muchachos que va otra persona ingresando ¿listo? eso. Eh, Alguien me puede buscar al señor ah, Jack Daniels, que está cobrando las entradas. Cambio. Eh, ¿Apostamos o qué? A ver, entre tú y yo. Sí, obvio. Lo pico, parcial. Lo pico. Permiso, viejo, permiso. Bueno, me piqué tan formando yo. Ahora no se va a carmar, mano. Lo picamos, lo picamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Me van a tocar un a todos los Sí, un balazo ahí. Pero a mí no. ¿Por qué he pero, pero a mí no Pero es que ganan el mínimo, ¿oyeron? Pero ajá, decídanse entran o salen Manito, ¿y qué pasa si entro y salgo? es eh, que ya va a empezar el evento y pero no pueden estar saliendo sí. y no puede El estar... problema no es que no una puerta Sí, claro por eso manito ustedes no van a saber respetar el evento si no háganme el favor y se van gracias eh, los de blanco los dejamos pasar siempre ¿Hay vamos a ver reglas junto? y ya se vieron háganme el favor que es la censura ¿Sí? manito la... pero porque tu grosería <risa> Vámonos, no no es, Vámonos, no es mi grosería manito. la grosería ah no parece que van de salir no, no manito yo la no tengo ninguna ¿Sí? grosería espere espere que háganme el favor en la puerta 2 tenemos inconveniente con el personal de blanco va entrando otro Van entrando todos otra vez. Sí, sí, no, parece que sí van a entrar ahí. Pero qué hacemos. Eh, Acaban de discutir con el doctor Chapatín porque están faltoneando acá. Entonces venga. se nos dijo de que si no. Venga, van a acá, acá están. Venga, venga. venga pues, Unanse un en la puerta dos, por favor. Vengan todos por acá. Disco, fue sin querer. Dale, dale, todo bien. Entonces. reporto que llevan no. armas. Ahí sí se fueron. Llevan armas. Eh, muchachos, muchachos, qué pena, ¿qué pasó? Voy a buscar un médico, ¿vale? No, no, muchachos, no, no, no. muchachos, muchachos, venga, venga, ¿qué pasó? <risa> Reporto, cuidado que están diciendo que van a hacer muchachos. algo cuando salgan. Disculpe, médico. Ven, compita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó pues por allá adentro? ¿Dígame, ¿Dígame? ¿Dígame? ¿Me puede colocar por favor, una venda? Sí, señor, yo se la coloco. ¿Qué vale? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Vale <risa> 300. Listo, hágane, Señor, cuente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuénteme. Ah, Cañas, ¿y qué fue lo que pasó acá? En que ustedes faltaron al respeto que algo así. No, eh, pasó lo siguiente. Nosotros estamos aquí los más estaban entrando, saliendo... Cuéntate mecánico. Don Chapatín vino acá y le dijo, muchachos. Listo. Sí, bueno, bueno, es que vale, respeto pues. a mi... A mi... ¿Cómo es? A mi actividad. Si decían, se hey, no ven, no tal amigo? Si no eh, Puedes darle ahí al comando de PC. Ellos, ahí te da todos los componentes sí. que tengo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien o qué? hermano. sí, sí, la... sí, sí te escucho Listo, amigo, ya se lo pago. Es que párense, esa, es esa como afuera de la puerta, o sea, sí, párense ahí afuera sí, aquí estamos Y pónganse una animación que no los deje moverse Qué el problema es que a uno lleva un chicle Al llevar chicle, la puerta... Ya empezó, ya empezó, ya empezó Muchachos, eh, ¿Qué es muchachos todos, código Arcoíris con ruiz, código arcoiris con ruiz Uy sí, marica, tiros, tiros, tiros, tiros, tiros, tiros tiro, tiro, tiro. En las puertas, en las puertas, en las puertas Cuidado, cuidado ¿Te cuidando cuidado. el VIP? Sí, sí, sí, sí, sí Mateo, mateo aquí, mateo conmigo Mateo conmigo Están como por el lado izquierdo, están por el lado izquierdo están agarrando las afueras del estadio, a las afueras del estadio, por el lado izquierdo, al lado izquierdo Uy, son si eh, no hace no, vale no te pongas, no parecer te expongan se retiran, se retiran Vale, vale, nosotros no nos me metemos, nosotros no nos me metemos Venga, Reyes, me, me prestas tu, tu pistola y yo te pago más bien la SMG. Le pegaron al mecánico, repito, le dieron al mecánico al parecer Bueno, uno menos Uy, se calentó la ¿Qué vaina. Paso, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el 12, comando? olvidé reportar que no estoy con ustedes pues eh, tenemos dos unidades aliadas en el estacionamiento cambio recibido a... aliadas si sí, está j y camino allá Tengo. brian gonorrea y área <risa> de <si me> <risa> <¿Apto? risa> Ah, el acero es que no lo podemos ver, pero bueno, después... Ah, pero pues si que estos malen se es. van y no avisan. Voy y si... ¿Quién va conmigo? Max o Arias? Yo, yo, yo, yo, Arias. O sea, que desde el punto de la pisola más bien armado. Espera, espera, espera. Cayeron sí. todos los tiros, como que le pegó solo. Y <risa> se volvió un soso adentro. Recibido.